Soy de Cabrero, eh, estuve un tiempo fuera del pueblo... ...estudiando y formándome y en 2014 volví a, a vivir aquí... ...un municipio de menos de 400 habitantes... ...de la provincia de Castres. Pues el tema de las asociaciones de jóvenes... ...ha estado muy activo en los años 2010-2014... ...sobre todo en el pueblo, que montamos nuestra asociación... ...y hicimos muchísimas actividades culturales... ...dinamizamos mucho el pueblo... ...pero ha habido un parón y se disolvieron... ...ya que casi todos nos fuimos a estudiar fuera... ...o estábamos trabajando... ...y no pudimos seguir con el, con el mundo asociativo... Eh, una opción que vimos claro... ...fueron las asociaciones de mujeres... ...ya que en el Valle de Jerte... ...son muy activas... ...y hacen un montón de actividades... ...el papel de la juventud... ...en los pueblos, en las zonas rurales... ...es muy importante, ya que... ...son una parte fundamental del dinamismo que hay en los pueblos... ...si no participamos tanto en las actividades que propone el ayuntamiento... ...como en las actividades que proponen las asociaciones... Eh, los pueblos mueren... ...y ahora mismo... Eh, como estamos atravesando la situación que está atravesando el país... ...creo, en mi opinión... ...que la vida rural es fundamental... ...mi papel como formadora... ...dentro de las zonas rurales creo que es muy importante... ...y que tanto... ...las organizaciones como las administraciones públicas... ...tienen que apostar mucho por las formaciones en las zonas rurales... ...porque es fundamental empoderar... ...tanto a las mujeres, a los jóvenes como a toda la población... ...de la formación de calidad en los pueblos... ...una de las cosas importantes que creo en mi opinión... ...que se debería apostar por ello... ...de cara a las administraciones locales... ...es la formación en la población juvenil... ...sobre todo el tema de la agricultura... ...la incorporación de los jóvenes... ...al, al sector agrícola... ...creo que se debería apostar por ello... ...y es muy importante reforzarlo... ...para que nuestra tierra no muera".